Me dicen que estoy como una puta regadera Créeme, colega, ¿qué más quisiera? Voy de vuelta y media, tira pa' afuera, ¿Quieres conocerme? ¡Buf! La que te espera La flor con más púas del jardín El último reducto Steel, uno de entre mil Desde el 89, derribando muros prim Nací yo y cayó el muro de Berlín A Chanta Carapán, que esta cascada te atraganta Canta para parar el ardor de mi garganta el malabar que trae de la david segura la santa así de fácil patea el nazi esa fue la única pauta con la que crecí y si en euskadi el país del cielo gris aquí levantamos piedras para tirárselas a la civil fuck you cabrón de azul verde o marrón da igual como se vista un matón es un matón nos roban nos pegan y nos meten a prisión yo no soy antisistema el sistema saltillo yo Ni Voy a hacer, de así rebelde Con el cordón al cuello casi muero antes de verte Y ahora que estoy aquí van a tener que joderse No pienso quedarme sentado esperando a la muerte Quiero expresar lo que siento, movimiento Quiero el 100%, empecemos lento Vamos subiendo el tiempo, conectados todo el tiempo Salimos echando humo con la sala de pelchar en la manguera del bombero, traigo la manera de venceros, no vengo del quiero tu única bandera es el dinero, es el dios al que veneran pies pa' que os quiero. Lanzando rayos como Zeus desde la altura, ya escribí con Zot, dios de la escritura, lucharé por ti contra todos si hace falta, tú solo pasa el micro y deja que lo parta. Te va la marcha Wine y White Widow, y en esa camiseta pone Quarney, peligro. Yo sé que tú quieres quedarte a solas, ¡Ese ritmo, amiga mía, me tiene cautivo! con mensaje subversivo Un saludo para el congreso, aviso de derribo Que esto no va a parar, que ya no hay vuelta atrás Que el pueblo tiene hambre y ya es la hora de cenar Deja de llamar zorra a la chica que perdiste La mujer de tu vida es un concepto que no existe Tu pose te rompe corazones, no resiste Has hecho un disco entero sobre amor y suena chiste Y soy un insensible, la verdad, la verdad Me río de tu amigo hasta llorar en la fiesta mezclando hasta el tocino y la velocidad Solo voy al baño, solo si es a vomitar.